Muy buenas amigos y amigas, vengadores, bienvenidos a Tozis Game Channel. Como este, mañana me va a llegar seguramente el Calisto Protocolo y veo que hay mucha gente disconforme, hay gente que, bueno, de todo tipo, hay de todo tipo de comentarios, una ola de comentarios negativos eh, contra el juego, injustificados, inmerecidos que provienen de falsedades además que no no corresponden con la realidad y luego esto sin entrar en el por qué ni de dónde viene ni nada pero sabemos que es lo que está ocurriendo no Luego, por otro lado, eh, el maratoniano eh, momento en el que todos los portales, y aquí fíjense todos los portales que tienen o tengan alguna vinculación con Sony, que son los únicos beneficiados en que ese tipo de noticias salgan, noticias eh, tipo voy a hablar mal de la serie SF. ¿Por qué voy a hablar mal de la serie SF? Para obligar más... a todas las personas posibles a comprar una Playstation 5 aunque le cueste más cara porque todo el mundo no tiene por qué saber de videoconsolas, ¿verdad? ahí está, si es que es que siempre lo digo, ahí está el truco, ahí está el truco de, de hacerse valer de las personas que no saben no tienen ni idea y que sus hijos les dice oye, papá, que quiero una Playstation 5 porque es lo que sale porque es lo que tienen mis compañeros no le vayamos a pedir tampoco que tenga un, un pensamiento crítico, eh, realmente eh, crítico, sobre, sobre este tema, cuando se están dejando guiar por los portales y por, las, y por los anuncios, porque a la hora de la verdad sabemos que esto es mentira. Con el tema de Starfield, por ejemplo, Habíamos visto en el otro día un vídeo en, en el que, bueno, en el que se quedaba la prensa atónita diciendo ah, uh, se va a quedar eh, de exclusivo de Xbox. Oh. Así amigos, con esa cara, con esa cara, eh, David Martínez, creo que se llamaba el, el periodista, se quedó. Cuando le dice todo Todd Howard, el CEO de Bethesda, que, que sí, que efectivamente que el juego será exclusivo para Xbox y que además saldrá, por supuesto, en el Game Pass. Quiero que veáis estas imágenes porque no tienen desperdicio. Yo no sé qué pensáis ustedes, pero desde luego, viendo estas imágenes eh, y pensando que hay mil planetas y cien constelaciones, o sea, mil distribuido entre diez, ¿eh? es un juego muy tocho. Por lo tanto, ya os voy, como me, me sella cómo va la historia, un juego tan grande no puede venir exento de errores. Eso, denlo por hecho. El juego eh, tendrá bugs y tendrá problemas como los tiene todos los juegos al día de, a día de hoy en cualquier plataforma, incluso hasta en Nintendo, que siempre ha tenido fama de sacar los juegos eh, eh, casi perfectos para que no haya ningún problema ni tenga que haber ningún tipo de actualización, aunque a veces se haga y tal, porque se tienen que corregir ciertas cosas, pero por ejemplo como lo que ha pasado uh, con este Pokémon último hay que arreglarlo, bueno pues espero que lo arreglen. Bien, y te, he tenido un, un, una clase de, de, de misión de visión, también sobre las tarjetas gráficas y eh, en Nvidia. Aquí vamos a ver la evolución de Nvidia. Fíjense en este en este vídeo. ¿Os habéis dado cuenta de que, de que una máxima dentro de, de cómo se han ido construyendo las placas ha sido el enfriamiento? ¿Cómo toda la evolución de, de esas placas, placas gráficas, de Nvidia y de y de todas las demás han ido enfocándose a refrigerar lo, más, lo máximo posible? ¿Por qué no lo ha hecho Playstation con sus consolas? Debería de, haber, debería de probarlo. Bueno, pues fácil, cada vez son más potentes, cada vez emiten más calor y también se tienen que hacer nuevas cosas para que esto vaya aumentando. Pero no era de eso de lo que, exactamente de lo que quería hablar, esto simplemente lo pongo como ejemplo de que en cuanto a hardware hay mucha gente que todavía no entiende por qué lo del metal líquido es una barbaridad y por qué sin embargo una pasta térmica normal y corriente hubiera servido pero bueno eh, ellos mismos eh, aquí hemos visto la evolución y todavía ni no siquiera había terminado hasta el 2022, todavía queda todavía queda, y las que vendrán, ha habido una gran controversia con el tema de Bethesda eh, y en fin, con el tema de, de Starfield, con el tema de bueno, Elder scroll juegos que siguen insistiendo en que van a aparecer en Playstation y que no va a ser así, o sea, pero, o sea que nadie os engañe de lo contrario porque no, no va a ser así, vale y sobre todo con la dificultad de los juegos Souls. Eh, esto viene a raíz del Calisto protocoles Es que el Calisto Protocole es un juego que pinta muy muy bien. Mucha gente le está echando ya eh, flores y otros le están echando ya sabemos caquita. Bueno pues de los que le están echando flores disfrutando como enanos, mientras que los otros están atascados en algún lugar y lo han desinstalado. Se han comprado el juego, lo han instalado y al ver que no podían porque las mecánicas de juego son difíciles. He escuchado, he leído aquí en Twitter al propio Rise Nine Eyes o como se diga, que, que, que es un canal mucho más grande, diciendo, eh, pero... Y mira que es este hombre que es, de, es de, de PlayStation puramente, pero dice, aprended a las mecánicas. O sea, ¿qué es eso de, de dejar un juego? O sea, ¿qué es eso de dejar...? A ver, familia, ¿qué es eso de dejar juego? Porque las mecánicas me resultan difíciles o, o, o literalmente no quiero aprenderlas. ¿Para eso te has gastado 80 euros en un juego? ¿O 70 euros en un juego? Me da igual. Si luego lo estás a los dos días ya vendiendo porque dices, es que, es que no este juego para mí no... Es, o, a mí me gustan lineales, estos que te media hora cinemática, nada más. Bueno, pues chico, eh, dilo, dilo y, y y para la próxima vez no te metas en, en este tipo de juegos, porque estos juegos, los Souls, por ejemplo, que de hecho, esto no sé si lo sabéis, pero yo tampoco lo sabía, pero los Souls cuentan como un género de videojuegos propio, el Souls Games se conoce. Y se le conoce así porque son juegos de RPG rol totalmente difíciles, además no poder, no imposibles, pero difíciles, eh, difíciles. Además con una temática también bastante mucho más oscura generalmente en todos los juegos. Si os fijáis, Mon Soul, Dark Souls, no por nada se llaman así también, <risa> o Elden Ring, tienen un, un componente muy muy oscuro muy muy infernal y gótico por lo tanto ese es eso también una característica que yo por lo menos veo igual en todas las eh, versiones de estos soul games que ahora pues habrá que haber una competencia también en este en este género en los próximos games awards que a mí me vienen al pairo porque no. <risa> Como sé que no, no premian realmente a la calidad, sino a quien paga, pues entonces me da igual. Lo único que sí que me parece un poquito de verdad, azurdo, el tema de lo de la... De, eh, yo, yo he jugado a juegos de PlayStation, que me recuerda un poco como al a, a Doom. Doom tiene desde, eh, no me toques que soy un bebito, a vamos a destruir el mundo. O sea, entre medias estoy yo, que siempre quiero pasar el juego primero normal. Quiero que sea un. Que un juego tiene que ser una, una especie de competición, que tú sientas que has conseguido un logro, ¿no? que has conseguido algo importante, ¿no? Te has pasado esto, has subido a Leverés, es increíble esa sensación. Que te llevan a esa especie de sensación, pero siempre desde, desde un punto muy suave, sin prácticamente hacer otra cosa que pulsar dos botones eh, aún en modo normal o difícil ya os, os digo yo vamos a ver, ya sabéis por dónde voy vale eh, me gustaría esto no quedara como una cosa el que quiera jugar fácil así en los juegos porque yo he escuchado a gente decir que eh, es que pero quién le ha pedido a a, a, a santa mónica que haga algo de jugar tan difícil difícil no es tampoco o sea es tener una dificultad eh, como la que tiene que tener todos los juegos. ¿Me entiendes? En donde no, eh, normal es normal. Fácil es fácil. Lo difícil, lo, lo, lo complicado es. Otros juegos de play. Que este lo pones a, a difícil. Y parece que estás jugando en normal. Eso sí, que, eso sí que es raro. Eso sí que no tiene lógica. Por mucho que uno lo piense. Eso sí que no tiene lógica. Que tú lo pongas en modo difícil. Y parezca normal medio fácil. ¿Vale? Eh, literalmente ese tipo de juegos. Que. Eh, son insufribles, si no queréis jugarlos eh, yo pregunto que para qué lo estáis eh, adorando ¿por qué adoráis juegos que no eh, que no os gusta? o mejor dicho ¿cuál es el problema con la, con la dificultad? el propósito de todo videojuego, de todo juego, es conseguir una meta, alcanzar una meta, conseguir un logro que te cueste, y esto claramente para mí es una un reflejo de cómo la sociedad de ahora la sociedad actual prefiere eh, la comodidad y la tranquilidad de pulsar dos botones y poco más eh, que el juego no sea muy complicado eh, que haga todo pero que tú no hagas nada o sea, básicamente ponte a ver una película o mmm, espérate a que algún youtuber lo ponga en. Eh, eh, como gameplay, va a haber un resurgimiento de los gameplays, vamos a tener que hacer gameplay de, de, del Calisto Protocoles para aquellos que en lugar de, de, de querer jugarlo o, o quieran ver si se, eh, quieren jugarlo o no, pues se decidan a comprarlo o no porque es la única manera realmente de que, de que por lo menos la gente se interese o no en Calisto Protocoles y es como vas a, a hacerte una idea, simplemente eso Así que seguramente tengamos que hacer eso que estoy diciendo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer otra otra serie también, junto con la del Stay of the Kai, en donde hablaremos de, de este juego, de lo que ha visto protocolo y lo jugaremos, por supuesto. Lo jugaremos y a todo lo que pase lo iremos comentando. Así que hasta la próxima, amigos. Feliz eh, feliz domingo para todos, amigos. Hasta la próxima.